Las luchas de los pueblos por construir un mundo nuevo son luchas altas. Se requiere paciencia y un poquito de salud. Nosotros hace 13 días que estamos acá instalados impidiendo de que entre material. Y bueno, eh, esta empresa se ha quedado sin material para seguir construyendo. Entonces hoy tratado de ingresar los camiones esos que no hemos dejado de ingresar durante estos 13 días. Y decir no a todas estas empresas que vienen a robarse los que no hay. Hace unos instantes estuve con Monsanto eh... ...que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. 200 millones de litros de pesticidas sobre 20 millones de hectáreas... ...que afectan a 12 millones de personas. Alergias, cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Son ellos, somos nosotros, así de claro. Yo creo que aquellos que han perdido un hijito... A mí me dieron mi hija en un cajoncito blanco y me dijeron, acá tiene su hijita, cuando me la trajeron, me dijeron, está calentita toquera, y me la dieron mal Así que una inversión muy importante en Malvinas, Argentinas provincia de Córdoba, en materia de maíz, también dos centros de investigación y desarrollo, que son para nosotros tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares, uno en Tucumán y otra en la misma Córdoba. El mundo según Monsanto es un mundo donde la agricultura eh, eh, bueno, es practicada por personas que no, no son agricultores, ¿me entiende? Entonces es una agricultura sin agricultor, ¿me entiende? Entonces son, como lo vi por ejemplo en Argentina o en Canadá, en Estados Unidos, donde además las semillas son controladas por una empresa llamada Monsanto, ¿no? que hace que todos los años los agricultores tienen que comprar nuevas semillas porque son patentadas estas semillas y no pueden seguir guardando una parte de su cosecha agentes privados eh, pagados por Monsanto que entran en los campos, toman muestras ¿eh? por ejemplo de la soya, el maíz ¿no? y si es transgénico van a ver al, al agricultor y le dicen pues la factura por favor y si no puede comprobar que ha comprado sus semillas entonces le hacen un juicio. Eso es el mundo eh, según Monsanto, donde las semillas son controladas por, por Monsanto y es decir, tú sabes que las semillas es el primer eslabón de la cadena alimenticia El nuevo maíz mutante de Monsanto que se cultivará en San Luis y se preparará en Malvinas Argentinas es una verdadera amenaza a la salud humana y al ambiente general de nuestro país El maíz es el alimento que permitió a los humanos progresar a través de 7000 años en América Su semilla es convertida ahora a través de biotecnología en un asesino serial capaz de resistir la lluvia, combinada de venenos, en fumigaciones aéreas o terrestres sistemáticas, que matarán a todas las plantas cercanas al cultivo, menos al nuevo cultivo mutante, y será también una usina permanente de toxinas insecticidas, cuyas consecuencias ambientales en nuestro delicado equilibrio ecológico y sanitario van a ser irreparables. se construye en Monsanto. Eh, yo vengo de un barrio que fue declarado inhabitable, el 33% de la población tiene tumores, el 80% de los niños tiene agroquímico en la sangre y este agroquímico es de Monsanto, entonces nosotros no queremos que se siga enfermando la gente, que se siga muriendo la gente. De la publicación de un estudio en la revista Food and Chemical Toxicology que muestra tumores con el tamaño de pelota de ping pong en ratas alimentadas con maíz transgénico. Aquí tengo... El, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa el prospecto de Monsanto cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión si no, no te hacen prospecto se buscaron todas las vías para poder eh, construir un diálogo a nivel social que le diga no a Monsanto pero como el acuerdo ya estaba cerrado entonces se llegan a estas medidas y va a seguir creciendo el proceso de lucha porque hay una decisión de toda la sociedad malvinense y cordobesa y creo que de Argentina de que las multinacionales retrocedan Señoras y señores. Bueno de que. ¡Ah! ¡Ah! piso ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Hoy Monsanto se corporiza en cada policía que viene con su arma y con su bastón a despejar la entrada a su planta. La, la, la, foto, la foto está ahí, el vallado. Es muy, muy significativo que sea todo parte de una, sola, de una sola geografía, ¿no? Monsanto. Gracias a la policía que nos empuja hasta acá, digamos. Yo creo, como decía el compañero, que es una cuestión de negociación básica. No irnos de acá, no solo cuando traigan a las compañeras, porque esas compañeras estaban con nosotros esta mañana cuando ellos estaban más atrás. Yo les digo que vengan las compañeras y después les pedimos a ellos que retrocedan hasta el puente y ahí podemos liberar media calza. Yo soy abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, por lo tanto vengo en su nombre. Hay decisiones políticas que, desde el punto de vista técnico, a mí me exceden y no es motivo de mi visita acá. Si no interesarnos fundamentalmente por los compañeros detenidos, a solicitarles que desarrollen la protesta porque la protesta es un derecho constitucional, un derecho ciudadano, que la hagan por medios pacíficos, que no caigan en las provocaciones del gobierno de la provincia de Córdoba que lo hace a través de su policía normalmente para producir delitos de infragancia, en lo cual no necesitan autorización judicial para para detenerlos o para reprimir. No solo en Córdoba, no, no. sino en el país. Hay dos cosas. Yo estoy Nur hablando ahora. acá. ¡Ay, qué calor! ¡Estoy cansado! La Cámara de Televisión de la Voz del Interior de Canal 10, Super N, Lb 4 y Lb 6 observándonos. ¡Dispéntame. Nadie cree que en el mismo espacio donde se está desarrollando la lucha por la vida, la gente se está cagando a la risa. La obra económica es una América Latina libre, una América Latina que produzca para América Latina, no una América Latina que esté bajo el yugo del gran capital. Yo lo comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia, por ejemplo. Eh, la Argentina eh, figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. Así que prepárense el resto. En la Patagonia los Mapuches han despertado hace mucho tiempo y vienen hace mucho tiempo recuperando sus tierras y vienen frenando el avance devastador que habían tenido hasta los años 50 y 60. Ahora, si nosotros no podemos hacer sinergias, si ellos no le pueden ganar a Chevron allá, nosotros no le podemos ganar acá a Monsanto, si los hermanos bolivianos no le pueden ganar a las grandes empresas que están desembarcando para construir carretera para tirar la selva más cerca abajo, eso es lo que me preocupa. Una lucha necesitamos ganar. Yemaya, Jesú. Yemaya, Jesú. Hace su Yemaya. Hace su Yemaya. Acesú, yemaya Oloto. Yemaya Oloto. Oloto Yemaya. Oloto Yemaya. Yemaya, Jesú. Yemaya, Jesú. Hace su Yemaya Oloto, <tose> Llé Maya Oloto, Yemaya, Yemaya Yemaya Maya, Yemaya Oloto, Yemaya, Oloto Yemaya, Yemaya, Ya hace tuyo es <muchas> maya Hace tuyo es maya Hace tuyo maya Hace tuyo es maya Maya o loco, yo me he enamorado O todo de maya Oh no soy de maya E maya y maya o lo maya